Bien, me escucha. Bueno, si hay, hay, hay problemas con la, la conexión, uh, Daniel, si puede levantar la mano para indicarme si hay problemas, pero bueno, muchas gracias por uh, conectar con nosotros esta noche. Y si tiene una Biblia, puedes acompañarme en el, el libro de Hechos, Hechos, capítulo 4. Me da mucho gusto que pueda. A compartir con ustedes el Evangelio y abrir por nuestro hermano Andrew Durkington. Vamos a leer en Hechos, capítulo 4, versículo 11, para ver el contexto. Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores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 Tal vez hace dos meses yo fui a la tienda de las abarrotes para comprar, um, pues, comida, pan, fruta y cosas así. Y cuando estaba en, en esa tienda, uh, muy cerca de, de mi casa, yo vi un periódico que me llamó la atención. Bueno, el, el título me llamó la atención. La primera página del periódico decía esto, el peor año de todos podría empeorar. Bueno, ¿qué, <ríe> qué título, verdad? Ese periódico ese periódico mencionó uh, varias cosas personas famosas que murieron. Protestas en ciertas ciudades um, El virus que estaba creciendo rápidamente y muchas más cosas. Y qué bueno que no no, no leí ese periódico. Uh, no esto hubiera dado me dado mu mucha tristeza. Pero el peor año de todos. Tal vez esto también es, es cierto donde usted vive. Un año difícil. Pero en esta noche quiero hablar sobre el mejor año. ¿A ah, ¿cuál, cuál año será? Bueno, este año. El año. 2020. Quiero hablar sobre el mejor mes, octubre, <ríe> y tal vez se está pensando, bueno, ¿qué es especial sobre este mes, octubre? Pero quiero también mencionar el mejor día, el 4 de octubre, hoy. ¿Sabes por qué este año es el mejor? año para usted, porque este mes es el mejor mes para usted. ¿Y sabe por qué hoy es el mejor día para usted? Bueno, dice la Biblia en 2 Corintios 6, versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces hoy Puede ser su día de salvación Hoy es el día de salvación. Y usted puede ser salvo hoy mismo. Esta es la mejor noticia. Entonces el mundo dice que este año es el peor año de todos. Pero cuando llegamos a cosas espirituales cosas que son la, las cosas más importantes en la vida. Hoy mismo en este mes en este mismo día. Es el mejor para usted porque es el día de salvación. vuestro versículo mencionó que en ningún otro hay salvación y el contexto. Dice claramente que está hablando sobre uh, el de Cristo en versículo 11. Este Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Pero me gusta la, la última palabra. En versículo 12. En que podamos ser. Salvos. Quiero hacerles la, la pregunta: ¿es usted salvo en esta noche? ¿Es usted salva? sus pecados hoy puede ser el día de su salvación el mejor día de toda su vida bueno cuando yo pienso en esta palabra salvos s a l b o s me hace pensar en muchas cosas la letra s en, en nuestra palabra salvos la palabra la letra s a veces no nos habla de la sencillez de la salvación. Ser salvo es algo sencillo, especialmente cuando se da cuenta de su pecaminosidad, cuando alguien reconoce de sus pecados y que no hay justo. Ser salvo es algo y la Biblia, la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La salvación no es un rompecabezas. Es Cristo, como dice el texto y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. A veces cantamos. No hay otro nombre. Solamente en Cristo solamente en él. La salvación se encuentra en él. Él es el sustituto del pecador. Entonces, ser salvo, salvos, salvos, ese a veces nos os habla de la sencillez de la salvación. La letra A, en, en esa palabra, salvos, ese A, ah, la letra A puede representar representar ahora. Cuando debería ser salvo es hoy mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahora mismo, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, él dijo victoriosamente consumado es. Entonces él no dejó ninguna parte de su obra incompleta. Él cumplió todo. Él pagó el gran precio para rescatar y salvar el pecador. Y Cristo mismo dijo en Juan 19, consumado es. Entonces no necesita esperar hasta el año que viene, ni el mes que viene, ni mañana. Todo está listo. Todo está listo para el pecador que viene a Cristo por la fe. Ah, os habla de ahora. Ahora, el tiempo aceptable. Bueno, en esa palabra, salvos, dice el versículo en que podamos ser salvos por medio de, de Cristo. Salvos el, el L. Bueno, la, la letra L me, me hace pensar... En algo solemne me hace pensar en el lago de fuego. ¿Por qué necesita ser salvo. El lago de fuego es un lugar real. Amado amigo, amada amiga. Es un lugar real donde van las personas que mueran sin la salvación de Dios. Entonces Dios no quiere que vayas allí. Eso no es el deseo de Dios. El deseo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia Hay lugar para usted en el cielo, pero tiene que ser salvo. Ojalá que sea hoy la otra B nos habla de quizás la la vida la vida eterna vida que que dura para siempre Dios no quiere que perezca él quiere que tengas vida eterna Que Dios uh, que qué uh, que amor que vemos en Dios un Dios que quiere que usted tenga la vida eterna el que tiene al hijo tiene la vida, y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, dice Juan cinco doce. La vida eterna es algo que usted quiere tener hoy. Es en Cristo la vida eterna, en Cristo este Jesús y en ningún otro hay salvación. La vida eterna se encuentra en Cristo. Pero rápidamente la, let la letra O, el salvos S A L -B O. Cuando pienso en la letra uh, O, pienso en la palabra ofrecer. Ser salvo tiene que ver con lo que Cristo ofreció a Dios allá en el Calvario. Entonces yo, yo digo esto con uh, amor, pero su ofrenda no tiene valor delante de Dios. Su ofrenda sea dinero, sea oraciones o buenas obras, no no cuentan delante de Dios. Es Cristo y lo que Él ofreció, dice Hebreos nueve veintiocho. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Es lo que Cristo ofreció a Dios. Él ofreció a sí mismo su propio cuerpo Cristo murió en la cruz y dio su propio cuerpo para salvar al pecador. Pero la última letra ese. La letra S no, no, tal vez nos habla de dos cosas: la sangre que el derramó en la cruz y el sepulcro vacío. Cristo resucitó al tercer día. Él está vivo y venció la muerte. Y dice la, la, la, la Biblia y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si quiere ser salvo en esta noche, cree en el Señor Jesucristo. Dice la palabra: a todo aquel que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué va a hacer con este Jesús? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo, a, bajo el cielo da los hombres en que podamos ser. Salvos hoy puede ser el mejor día de toda su vida si cree en el Señor Jesucristo y Dios bendiga su palabra.